Hola. ¿Qué tal? En este video tutorial vamos a aprender cómo yo puedo hacer una captura de video en mi teléfono iPhone sin ninguna aplicación. También la captura se puede hacer con audio o sin audio. Entonces vamos a hacer un swipe hacia arriba. Ok. Entonces ese botón que está ahí es el botón que me permite hacer la captura de video. Si T no lo tiene, si no lo tiene, entonces nos vamos a ir a configuración. Y lo vamos a activar configuración. Y nos vamos a ir a donde dice centro de control. lo ahí. Centro de control. Le voy a dar. Y el centro de control tiene dos partes. Controles incluidos, que son todos los botones que están, eh, que están ahí incluidos. Y lo que no están, miren ahí. En caso de cualquier, de querer agregar cualquiera. Si usted no lo tiene activado, yo lo voy a desactivar a propósito. Le voy a dar a eliminar. Si usted no lo tiene activado, la captura de grabar pantalla, miren ahí, grabación de pantalla, miren dónde le sale. Simplemente si usted no lo tiene activado, usted le va a dar el signo de más. Cuando le dé el signo de más, se desaparece de aquí y ahora miren dónde aparece grabación de pantalla. Entonces volviendo de nuevo, simplemente le damos fly hacia arriba y ahora yo puedo empezar a grabar. Entonces puedo grabar con audio o sin audio. Si yo le doy sin dejarlo presionado, por default me va a empezar a grabar todo lo que yo haga sin audio. Ahora bien, le doy a, de nuevo, voy a hacer otra grabación. Si yo lo dejo presionado, miren cómo me aparece micrófono sí o micrófono no. Si yo quiero grabar sin micrófono, simplemente le doy que no. Si quiero grabar con micrófono le voy a dar que sí. ¿Okay? Entonces volviendo de nuevo, le voy a grabar. Ya el micrófono está activado. Simplemente grabo. Y ya ahí está grabando. Yo puedo navegar a través de cualquier parte de mi teléfono, etcétera, etcétera. Esto es un video de, de prueba. Esto es un video de prueba. Puedo ir a WhatsApp. Puedo ir al correo. Puedo hacer todo lo que yo quiera. Entonces cuando yo quiera dejar y parar la grabación, simplemente volveré aquí. O, o puedo hacer swipe hacia arriba y parar la grabación, o le puedo dar aquí, entonces suave hacia arriba, le voy a dar a parar la grabación, en el momento que se para miren la notificación, yo le voy a dar aquí para poder ver el video, verdad le voy a que se ponga el audio, Okay entonces, ok, entonces ahí yo sé, se lo puedo mandar a alguien, lo puedo editar, etcétera, etcétera. Ok, entonces simplemente recuerden swipe hacia arriba y ese que está ahí es el botón que te permite hacer capturas de video en tu teléfono iPhone. Hasta aquí este video, no olviden suscribirse, dejen un me gusta si les sirve de ayuda y nos vemos en la próxima.